de cada que nos el gusto, de y los de la parroquia sagrada. específicamente algunos autores hablan sobre una herramienta otros autores requieren decir números y en ese sentido lo más agradable es encontrar con respecto a la información, lo siguiente una herramienta modelo de carácter regional es fácil y adaptable al contexto de los países si se permite determinar cuáles son las condiciones mínimas de seguridad que deben de ser evaluadas en el concepto educativo B evaluar el estado de estas condiciones C sistematizar los resultados para tomar decisiones elecciones e incorporar las autoridades responsables. La meta principal es reducir el riesgo no, para no en los sectores así existentes y intentar construir más riesgo. Eh, debo de que en este caso, eh, en algunos países han asumido que la el, el, el, el, el, el, el secundaria escolar, o ya algunos países, en, otros, en el caso de los demás, eh, subido llamando índice de seguridad para los del ¿no? eh, país. Este, eh, en un día de, de la procesión del pasivo nace un proyecto de esteco, específicamente ruralos, y, en el año 2011 2012, y se Posteriormente, ha venido evolucionando y en este caso, Guatemala lo acogió y lo presenta a través de, de la organización específicamente de Banco Mundial, con la Banco de lo realiza, así como también por la facilidad global para la salud. De la de y la organización para la medida de la alumnos y asunto la organización de, de la salud. Este, debo decir también que el índice de seguridad escolar o el índice de seguridad este, el del centro educativo toma principio y elemento de seguridad hospitalada. Seguidamente vamos a mostrar una lámina de la cual se refiere cómo está constituido o estructurado el índice de seguridad del centro educativo. En este caso, ellos toman cinco componentes. El primer componente hace referencia a la información general del local educativo, es decir, este, datos del, del instituto, cuáles resultados y otros otro datos. Seguidamente, habla de un segundo componente que está relacionado en torno al local educativo. En este caso, habla de, la, de, de, de cuáles son las adelantes que están circundantes a este centro educativo. Luego habla de los riesgos, toma otros componentes que son los riesgos sociales, aquí se hace énfasis, se da referencia específicamente sobre, por ejemplo, si la comunidad educativa hay niñas adolescentes con digamos, el brazo precoz, si hay, hay, hay, hay, hay, hay, hay inseguridad en la zona, específicamente hay este, droga en los centros recibidos. Es importante que componente. Después tenía que hablar de otro componentes, que es el componente estructural. Este, al ver en el último de México, en de la herramienta, el límite de seguridad de los sectores de México se le da la mayor coordinación o el mayor peso en este caso. Generalmente hablo de un tipo componente que corresponde a los elementos no estructurales que tienen que ver con la estrategia, con medios que existan en, en, en el sector educativo y otros elementos que se tienen en el caso y que luego se van a hacer a personas y a, la, a, a los que a hacer un tercer elemento hace referencia específicamente a, a eh, funciones eh, o sistemas organizativos que se educativo en, en este caso. Debo referir que en el caso de Guatemala, ellos ponen en cuenta solamente este cuatro componentes. En el caso de otras instituciones, como en el caso de, de otros países, como en el caso de Ecuador, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, asumen estos cinco componentes eh, en tal caso seguidamente presento cómo se queda el instrumento. El instrumento tiene aproximadamente, de acuerdo a la resolución, por favor, le disculpa, porque realmente la aparcamiento está muy pequeña la letra, con una cantidad de mar. Y, realmente, de los cinco componentes, tiene su de preguntas? Esa pregunta, por ejemplo, en el caso del componente, al menos el componente específicamente, de comunicación geográfica, se trata de establecer porén nivel de, de, de las amenazas o de diversidad, susceptibilidad de las amenazas y parte de una valoración cualificativa cual, que va de baja, baja susceptibilidad, mediana, susceptibilidad alta, su, susceptibilidad y por ejemplo si tenemos un, un, un, una amenaza como en el caso de los cinco una amenaza en este caso entonces eh, la persona va a valorar el producto de la amenaza ¿sí? Bien. y el, es baja, es y va a tener las columnas la columna en la cual se va a agregar que sea una letra, que sea un visto bueno, una X, y va a reforzar una información cuál es cualquier, dependiendo de, de, de, de, del componente que se puede valer. Seguidamente mostramos para el ejemplo, específicamente para el caso de seguridad estructural. Y entonces aquí cambia un poquito el instrumento, que ya no toma en cuenta que el nivel de susceptibilidad no toma en cuenta el nivel de seguridad, entonces nos lo vamos a la parte estructural hablamos de una seguridad baja, mediana o alta. Y entonces hace preguntas, para que ¿vale? más de 166 preguntas, en este caso, por ejemplo, en cuanto a la características de la estructura, en cuanto al a el, el tipo de, de columna y en cuanto al tipo de, de, de digamos, de las de más características, hace preguntas, por más, más preguntas de cada uno de los elementos. Ok, pues, seguidamente, continuando, ¿qué, qué ¿Cuál es el que presentamos, ¿cuáles son los rangos? Que se definen en este caso para el índice de seguridad en los encuestas. En este caso, hablamos de tres rangos: el primer rango que es baja seguridad, que va de 0 a 33, el segundo rango que va de 34 a 76, mediana seguridad, y el tercer rango que va de, de, de 77 a 100. Entonces, de esta manera podemos observar que se establece es un nivel de seguridad que corresponde a las condiciones de cada uno de los componentes que se aprecian a través de distintos índices de seguridad de los usuarios. Por ejemplo, aquí observamos que en el rango del 033 se requieren medidas urgentes de manera inmediata, ya que los niveles de seguridad de establecimiento no son suficientes para mantener la vida de los usuarios. En el seguridad mediana se requieren medidas en el corto plazo, ya que los niveles de seguridad de establecimiento pueden potencialmente poner en riesgo a los usuarios y en el nivel de seguridad alto, aunque, aunque probablemente, probablemente el establecimiento resguarde la seguridad de sus usuarios y probablemente continúe funcionando este, durante y después del impacto del jefe, de un evento y general, se recomienda continuar las la acciones destinadas la, a resguardar la integridad física del establecimiento. A continuación, y producto de, del mismo trabajo, este, vamos a tomar como objeto de estudio los centros entonces, cuando hablamos de los centros educativos, nos vamos a referir a los lugares donde transitan un grupo de personas, específicamente profesores, estudiantes, eh, personal administrativo, coordinadores, obreros. Y eh, la bibliografía nos refiere que los centros educativos son edificaciones esenciales que acogen a la población educativa que representan el futuro de un país y quienes no deben estar en riesgo al subir este tren. En esta línea, que mostramos, hace un a los centro educativo, en Japón, en Venezuela también encontramos centros de educación en muchos países, pero eh, de acuerdo a las múltiples informaciones, contenidos, hemos, hemos observado que muchas de las instalaciones que se derrumban son centros educativos, cuando hay diferentes eventos socio observamos o sea, que se derrumban también los centros hospitalarios, o sea, observamos también que se derrumban algunas, por el, el organismo, por ejemplo, la de organización, por la igualdad de Estado, en este caso, por el pueblo europeo, eh, y otros. Eh, continuando con lo que es el, el, el capítulo 1 que corresponde a la situación problemática, vamos a hablar específicamente de lo que es el deber ser. El deber ser hace referencia a que el proceso educativo debe de ser instalaciones y edificaciones seguras, es decir, que el producto de un derecho social garantice la supervivencia de la comunidad educativa o de las personas que, que bien se encuentran. Debemos recordar que los centros educativos son utilizados bien sea para eh, eh, lugares donde se de productos de los eventos, eh, de refugios, así que también para cuando hay este, el proceso electoral. Otra de la es que los diseños de la estructura sean este, idóneos, adecuados, es decir, no decía el doctor el de el de institutos de que tenemos un de que se quiere el y que garanticen, de alguna manera este, que la estructura en Los centros educativos deben estar alejados del, de las amenazas, alejados del quebrado, alejados del río, alejados de las vallas. Eh, también dentro de los centros educativos deben existir planes de emergencia. Por ejemplo, le diría que el PIC, eh, plan integral de seguridad escolar. ¿sí? Bueno, eh, por supuesto que los centros educativos también deben tener un mantenimiento, mantenimiento de para de que los preventivos deben aplicarse de mantenimiento. Sí. De hecho, en, en el país y en algunos estados de Venezuela se han venido haciendo algunas correcciones, pero esto como que ha sido eh, muy muy frecuente en el caso. Eh, luego también debería de no, existir de, de, de, en de los centros educativos, de acuerdo a que ha manejado en, en otras asignaturas, la traslada de la situación de la gestión de clientes, porque es decir que todos somos integrantes conozcan sobre lo que son los riesgos, sobre la problemática socio y tecnológica en cada uno de no. los Ok, hablemos un poco de las causas. ¿Cuáles son las causas? Bueno, específicamente hablamos de los viveros en algún momento, la trabaja libre, con unas cortas. y hablamos de, de, de, de las causas que producen daño a los sectores educativos, hablamos de fallas, hablamos de movimiento de manos, hablamos de, bueno, eh, la calidad en la, la construcción, cuando no se utilizan materiales este, buenos, con de calidad, entonces eso perjudica a los centros educativos también y ocasiona problemas y colapsos. Seguidamente, eh, a, eh, las dos semanas que vienen, vamos a hacer un brevemente una versión histórica de los elementos. En, eh, en, este en el caso de del Estudio Público de SIGIR, es el Centro de Investigaciones para la Gestión de Riesgo, este elaborado por el de los remedios, eh, van a hacer referencia a, a dar unos datos históricos de los eventos que han ocurrido a nivel mundial y en diferentes países y que han ocasionado daño a la estructura y daño a las personas. Por ejemplo, California, Estados Unidos, 1933, el tipo de procesos 70 escuelas, sus cero a otras 120. Eh, Olimpia, Estados Unidos, 1949, colapsaron 10 escuelas y 30 no presentaron daño. Por ser de receso, el colapso, murieron solamente dos niños. California, Estados Unidos, 1949 de 58 escuelas existentes en la zona, una colapsó, 15 sufrieron los daños y 15 presentaron daños moderados. De las 15 escuelas construidas a normativas modernas, solo ocurren una situación de daños moderados. Bueno, Podemos observar que en este caso, cuando se aplicaron las normativas y si no se aplicaron las leyes de alguna manera, han contribuido a mejorar la garantía de que se de, de, de, de pie en esta Macedonia, 1963, el 57% de las edificaciones escolares quedaron destruidas, generando una interrupción en el proceso educativo del país. Se habilitaron escuelas temporales mientras se construía y reforzaron otras. Perú, 1970. En 1730, de clases colapsaron y cientos escuelas fueron seriamente dañadas. San Fernando, Estados Unidos, 1971, Al menos 50 escuelas tuvieron que ser demolidas. 180 escuelas presentaron daños en la tabiquería y por aproximadamente el 10% de la formación escolar se vio afectada. Managua, Nicaragua, 1972. Más de 160 escuelas, más de 160 escuelas se vieron afectadas con daños mayores y colapsos estructurales. Más de 100.000 estudiantes sin clases. Guatemala, 1976. Más de 1.200 reportes de instalaciones educativas que presentaron daños. Estima que el 30% de la población se va a afectar. Estamos haciendo referencia específicamente a los eventos por sí. Esto quiere decir que de alguna manera hay otros eventos que también han ocasionado daños, los cuales no están siendo reportados en estas alarma. Por ejemplo, el caso de el movimiento de masa, el caso de inundaciones, entre otras. Seguidamente, en la misma lámina y la misma amenaza civil encontramos el evento registrado en Cariaco, Estado Sucre. Venezuela, 1997. Y nos se reporta que de 445 planteles educativos existentes, 381 resultaron afectados. Y 181 con infraestructura severamente dañada. Cuatro edificaciones escolares se derrumbaron. Y crecieron 46 estudiantes, de ellos el 50% niños. Y además la resurrección. Esto fue específicamente la Palestina de los y otros centros educativos de oriente del país. El Salvador, 2001. El 50% de las muertes fue niño. fueron niños. 85% fueron quedaron dañadas sin posibilidades de reparación. Otras 279 sufrieron serios daños y 1.314 vieron daños de Al mes se produjo una réplica que dejó 25 niños y una maestra fallecidas. Bu, India, 2001. 971 estudiantes y 31 maestros fallecieron, a pesar de que el crimen ocurrió un día de fiesta nacional. Y las aulas estaban vacías. Moise, Italia, 2002. El 93% de las víctimas fueron escolares. Una escuela destruida, perdieron dos niños y un maestro. República Dominicana, 2003. 127 escuelas dañadas, más de 18.000 niños quedaron sin otro de clase e interrumpieron sus estudios. Argelia, 2013. De 1.800 escuelas, 574 quedaron seriamente dañadas. Turquía, 2013. De 28 edificaciones escolares, 13 derrumbados, 10 generalmente de dañadas, 12 presentaron daños moderados y solamente 3 contaban el El 60% de las víctimas que estaban en la escuela murieron de decenas de niños en este caso. Xinjiang, China, 2003, 900 aulas de clase se derrumbaron, murieron de este Indonesia, 2004. La escuela de aproximadamente 177.000 niños quedaron destruidas, 1.700 profesores desaparecidos o fallecidos. Pakistán, 2005. Las edificaciones escolares fueron más afectadas que las otras estructuras. Se derrumbaron más de 17.000 escuelas. 19.000 estudiantes fallecidos. Sin ¿Sí? China, 2008. 15.000 personas en estudiantes y docentes fallecieron por el colapso de 7.000 edificios escolares. De manera general, entonces vemos que eh, a de un evento, específicamente la amenaza cínica. Eh, muchas de las instituciones han colapsado y han ocasionado daño a, la, a las personas. Posteriormente, presentamos eh, una, una clásica en este caso vemos gusta observar, eh, fracturada en esta columna, eh, daño considerable a, a la parte izquierda. Este, esta cláusica está referida específicamente a eh, Puerto Plata, en República Dominicana. A la derecha, presentamos una alarma del colapso de, de, la que hubo en el centro educativo de Caiaca y este, eh, otra considerable y la última la, la imagen, de las imágenes de a un centro educativo en el cual las puertas quedaron trabadas. Pero bueno, entonces ¿no? observamos en, este, en, en, el, en, el en una de las primeras láminas, eso tiene que ver con una inundación, producto de un centro educativo cercano a, una, a un río, el río de 16 entonces Santo Domingo también específicamente una cancha la cual producto de un, de un deslizamiento se eh, de altera, abruptamente se levanta, luego observamos que también produce un movimiento de masa en la venta de masa, movimiento de masa movimiento de masa, deslizamiento y daña por completo de la justicia. Producto de la lluvia, eh, específicamente en la zona central, en la zona tropical el eh, producto de la tormenta tropical no es después de la cacao de después de la lluvia observamos que hay deslizamientos totales sea, y la estructura seriamente comprometida. Eh, bueno, como hemos venido eh, argumentando, argumentado, en el país hay aproximadamente más de 28.000 sectores educativos a nivel nacional este, ahorita lo ubicamos específicamente en el Estado medio y en el Estado medio encontramos que ya hay mapa para cada uno de los Estados se hace la distribución eh, por kilómetros cuadrados de cada uno de los centros educativos. En el caso específico, esta es la primera respuesta: que para el 2008 existían aproximadamente 1.333 centros educativos en el Estado Media, pero los se habían inventado o se habían de alguna manera hecho estudios, a través de los centros de universitarios, Universidad de Estados, aproximadamente, de 127. Debo hacer referencia que en el Estado Media, específicamente, hay dentro de una, de una zona sísmica, la cual se identifica con similidades, de, en este caso le cuatro, así, zona sísmica que corresponde al cual eh, Bueno, producto de lo que va a hacer nuestro estudio, tenemos que nosotros estamos ubicados en el contexto, el contexto específico corresponde a la parroquia sagraria. En la parroquia sagrario, la cual eh, tiene una línea, eh, una, una administración y el que está como campo. Que ya parte desde la calle 18, tiene calles, avenidas, calles, avenidas, parte de calle, avenida, calle, avenida, desde la calle 18 y llega hasta la calle 26, corresponde al viaducto así mismo comienza con la, eh, específicamente pues, eh, se acaba a un sector en un barrio y comienza cerca de, de la barrera, ahí lo manejamos Y también parte de la avenida, que eh, es programa de la comunidad uno, y llega hasta la mitad, había ocho en este caso. Y en, en este contexto encontramos pues, once centros educativos. En este caso hablamos del liceo Seminario Arquidio Setán, hablamos del la ¿sí? de educativo de Educación con Gonzalo, el, la Escuela Básica Gabriete con Gonzalo, casi la no está casi junta, está el de Narizo, está Universidad de Educación Narito, está la unidad de Educación el el educativo de Educación la Escuela Básica Pérez de Marrique, Unidad Educativa de La Inmaculada, Unidad Educativa San Marco de León, Unidad del Liceo Radio Falófónico Radio, Radio, de Vía, y la Unidad Educativa de la Calidad cobre De tal manera que encontramos en este momento cinco centros educativos distribuidos específicamente en la parroquia sagrada. Brevemente voy a presentar datos sobre cada uno de los centros educativos. En este caso hablamos de quiénes son los directores, cuáles son sus números de teléfono, cuáles son sus correos electrónicos. Algunos están conectados ya a las redes sociales, la ubicación en un de la calle, avenida, la matrícula que corresponde a cada uno de ellos está completa. Estoy todavía levantando información con respecto al personal que elabora, personal administrativo, docente, obrero, entre otros. ¿Cuáles son las interrogantes que se ha planteado en el programa? Precisamente, ¿cuál es el nivel de seguridad Educativo de la parroquia sagrada, municipio de Estados, del Estado del Estado México. ¿Cómo aplicar el índice de, de seguridad en los, los, los centros educativos de la parroquia sagrada, municipio de Estados, del Estado del Estado México? ¿De qué manera contribuir el índice de seguridad a la gestión de los riesgos sociolaturales en los centros educativos de la parroquia sagrada, municipio del Estado del Estado México? ¿Qué medidas de prevención si y gestión se pueden aplicar para la gestión de los riesgos sociolaturales presentes en los centros educativos de, de la parroquia sagrada, municipio de Estados, del Estado del Estado México? Seguidamente presentamos la presentación los objetivos, objetivos generales, los objetivos específicos. Cuando hablamos de objetivos generales, estamos recibidos específicamente a determinar el índice de seguridad de los educativo educativos con sigla ILC de la parroquia sagrada del municipio de Estado, del Estado de Medio, con la finalidad de proponer medidas para la gestión de los riesgos socio eh, nuevamente seguidamente los objetivos específicos y en este caso hablamos aplicar cualquier número Aplicar el índice de seguridad a los centros educativos de la, la, la parroquia sagrada del municipio de Delaware del Estado Medina. Aplicar el índice de seguridad obtenido de los centros educativos de la, la parroquia sagrada del municipio de Delaware del Estado de Medina. Tercer objetivo. Ejercicio. Propiedad medidas de prevención y mitigación para los riesgos socio presentes en los sectores educativos de, de la parroquia sagrada del municipio de Delaware del Estado de Medina. Seriamente hablaremos sobre el marco referencial y en este caso hablamos sobre las teorías, eh, específicamente sobre los antecedentes. Trabajo, que se han realizado, se han realizado muchos trabajos en diversos lugares del planeta de Tierra y en este caso solamente con estos tres. Acuña del Daniel también. 2012, gestión de riesgo por desastre, propuesta metodológica para identificar y analizar condiciones de vulnerabilidad de las edificaciones en los centros históricos de la SEDEN. Sí desde maestría. Aradino Santana Nagy, 2014. Evaluación política del riesgo címico en zonas urbanas y estrategia para su mitigación. Aplicación a la ciudad de Mélena, Venezuela, tercera Martín Marcellino Rodríguez Rubiano, Marta Pereta, 2015. La reconstrucción de conocimiento científico del riesgo de desastre. Epistemología, teoría y metodología de, de los estudios de la Unión de la Argentina Geográfica, tercera es verdad que muchos de estos trabajos da sumo para el proceso de investigación o para el, el proyecto que se pretende realizar en este caso. A continuación, mostramos algunas de teorías, en este caso hablamos de índice de seguridad en el centro educativo, tomando en cuenta las variables en torno al local educativo, riesgos sociales, elementos estructurales, elementos no estructurales, elementos funcionales. Seguramente, las teorías correspondientes a de los centros educativos a la, verdad, a la seguridad, que va a seguir la seguridad. Como ya lo había recibido, este nace a partir el, el, el fondo de la Nación Unidas para eh, la infancia y lo han comido en otros países, como en el caso de Guatemala, en el caso de República Dominicana, Colombia, Ecuador, entre otros. Luego tenemos como teoría de gestión de que tomando en cuenta la variedad de lluvia y inundación, medidas protectivas, medidas correctivas. En, en este, este caso, el escenario de la la la voz, voz, a apoyar a diferentes autores, hay muchísimos pibujero, autores que nos aman, inclusive en la ley, inclusive en diferentes libros, y entonces, tomamos en cuenta en este caso, me disculpa que no haya tomado en cuenta, de... a todos los contantes, está, está Ana la, Dario, Omar David Ocatora, así mismo Gustavo Buenque Chávez, está Pedro Rivero, Alejandro Sinagro, entre otros en este caso Tenemos, con relación a la categoría, y en este caso partimos de lo que es la este no es de su paleta, la capital, Constitución de la República Mundial de Venezuela, la cual se sustenta específicamente en el artículo 43, la artículo la, 12, 55, la 12, 38, artículo 27, de derechos, a a, a, a, a, a la versión 28, la versión 34, la 22, la versión la por supuesto, Por supuesto, también existen otras leyes, ley. en este caso hablamos de la ley de gestión la ley de la ley de, de, la ley de seguridad ciudadana, la ley de organización territorial, la ley de educación y, y, y existen otras leyes otra también ley, circundantes, que son las normas venezolanas, normas de Esto normas de la situación, más sobre de la de el placer para los sistemas educativo y otras más. Con relación a lo que será la metodología o el parque metodológico, como hemos planteado precisamente el tipo de investigación de campo. Con relación a los paradigmas a la paradigma mixto o el cualitativo, es decir, que se va a utilizar elementos de ambos enfoques, del cual es el cualitativo, de los parques cualitativos. Efectivamente será el tipo de experimental, la, la población es en este caso se puede poner conveniente y algo con el SOS que se basura la muestra de la investigación de la investigación de los estudiantes o, dependiendo de lo que ya el SOS, del SOS, y los povos de la aprobación, se la hemos se lo puede estar todo. con el resultado que se instrumento, eh, está la observación, mediante un guión de observación, está la encuesta mediante el instrumento, por o final, pues el con una valoración de nivel de su de la amenaza y de nivel de seguridad para cada uno como unista. También en esta fin se espera hacer entrevistas a directores, a expertos de alguna manera para enriquecer en el proyecto y los que de enseñó. En relación a los que van a ser se realizará a través de los expertos, tres porciones expertos, a través de los residentes de la porciones de, de, de rango, y para la determinación de la confiabilidad, el, okay. el proyecto de, uh... de, de la de que, y Ay, denotar, el que, hace, hay que en la base de de de la la de de los de la asimismo la de esta es la manera de poder generar la información más presentable y sencilla. Este, sí, sí, sí, sí, sí. la programas, hoy gracias a Dios, estamos presentando el anteproyecto, cumpliendo con la fecha, que final esperábamos la fecha hasta el mes de mayo, cumplieron los registros de la de noviembre a febrero, los registros entre los de diciembre a febrero, y los dos tres entre los meses de diciembre a febrero. Los para que tipo de trabajo lo comete en diciembre y para la obtención de los resultados, a previsto que a abril, luego lo vamos a generar conclusiones recomendaciones en los meses de marzo y abril, y el desarrollo del trabajo a lo largo del de diciembre y de diciembre, y hasta la eh, trabajo de investigación, en el momento de abrir, mano o cuando el o el Dios quiera. Tenemos la lengua, brevemente parte de la, la, la, la, la tienda, en compañeros, cómo se la paga, por causa de tiempo, presentamos en panna. Bueno para hacer el paso, queremos grabar el siguiente mensaje. En todos los países, los maestros y maestras, las maestras y los maestros son actores importantes para el desarrollo de las comunidades. Su relación con los niños y niñas, las padres y padres familias, familia, los convierte en inclusores por excelencia en los municipios de los principios y herramientas de la gestión del riesgo. Gracias, estamos abiertos para el diálogo, para participar, sus recomendaciones, sugerencias que alguien tenga, tanto. Vamos a al titular, a la que de pregunta.